La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra tres personas y garantía económica a otro, acusados de invadir terrenos, propiedad de Joaquín Reyes García. Mira, eran cuatro personas, entre ellas una dama, que hoy se le está conociendo medida de coerción por el delito de haber invadido supuestamente la propiedad del señor Reyes. La juez determinó que por falta de presupuesto, tres de ellos le aplicó la prisión preventiva y el que nosotros representamos, que es Arinson Hill, hijo de este ciudadano que se encuentra aquí presente, le puso una garantía económica entendemos excesiva porque ellos son de casos recursos económicos y le impuso 100 mil pesos en efectivo. La visita periódica y una orden de protección a favor de la propiedad y del señor Rey. El pasado martes el tribunal impuso tres meses de prisión a otros 11 implicados en la invasión a propiedad privada. Todos cumplirán prisión preventiva en la fortaleza Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.